Che, buena gente, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día, como leen en el título, vamos a reaccionar a, por ahora, lo que es todos los personajes y las habilidades, más que todo el estilo de combate. Este video es gracias a este canal Chaotic, que les dejaré el canal en la descripción. O si quieren ver más, es una persona que sube gameplay filtrado, no tengo idea. Antes de empezar, comenta que los nombres pueden estar incorrectos, los nombres de los personajes pueden estar incorrectos, porque dice que todos los nombres de los personajes vienen de leaks y como que no están bien traducidos o pueden estar mal. Traducidos. Entonces, no le hagan mucho caso a los nombres, los vamos a comentar. Pero pueden que no sean los nombres finales, pero igualmente los voy a comentar. Así que bueno, 3, 2, 1. El primer personaje dice que es Bailian. que dice que es el character name. Así que no se fíen de ese nombre. Ok, es una pibarda que tiene como. que okay, este personaje parece que tiene como una wea blanca. Aquí ya lo vemos más en combate. Está bastante fluido. Es bastante fluido lo que es todo. El soundtrack también es muy bueno. Es un personaje, de... parece que es de mucho DPS eso sí es, sigue siendo un mago de rango y todo. Pero como que el combate es muy fluido. Vamos a ver si muestran la ultimate. Ahí está la ultimate. Que es como una cosa de hielo que hace así, y hace un chingo de daño. Y ya está. Y le sigue pegando. Lo revienta básicamente. Se llama Danjin. Me llama la atención. Me gusta el diseño. Ok. Es un personaje de espada básicamente. Aquí podemos ver un poco los ataques normales. Los ataques básicos. Están bastante bien. Están bastante bien. Sí, me recuerda un poco a Ketching Del Genshin Impact. Ok. Aquí ya lo tenemos en combate. Tiene bastantes efectos, muy estilo fuego. Esa fue la ultimate. Ok, básicamente la ultimate. Este personaje es un DPS. Básicamente la ultimate lo revienta. Lo hace toronja. Creo que esa fue la ultimate, sí, esa fue la ultimate porque es tan cooldown. Me recuerda mucho a que de alguien, Genshin Impact, por ese ataque que hace, que se desaparece y luego pega. Está bastante bien. Mucho DPS, es mucho DPS. O sea, el combate me flipa, es muy fluido, es espectacular. Es bastante bueno, no me quejo de nada. Es bastante bueno. El siguiente personaje se llama San Juan. Bueno, ese es el nombre que le pusieron. No creo que vaya a ser el final. Me gustaría saber de cuál es. aquí vemos un poco, ok. Ok, es de espada. Ok, está. Che, sí, ok. Ese está bastante bien. Las animaciones me parecen muy clean. Muy, muy clean, me parecen. Las animaciones flipo, están bastante bien. Sí, tiene mucho flow, tiene mucho estilo Está bastante bien estos son, estos son los ataques básicos Está muy bien Está bastante bien Ok, vamos a ver si ya lo pasan en, en combate Ya normal Me da mucha curiosidad esa barra de abajo Que es como, como, que, va, como que le tienes que dar justo Y creo, no sé si haga un ataque potenciado O algo parecido Está bastante bien El personaje tiene mucho estilo Demasiado Ok, aquí ya lo vamos a ver en combate Es literalmente lo mismo pero Ok, quiero ver la ultimate Quiero ver la ultimate Los ataques básicos me gustan mucho O sea, yo creo que cuando salga oh, Aquí está la ultimate Ok, la ultimate Como que Pone esa barra de hielo o lo que sea Y como que estalla y hace más daño Ok, está bastante bien Ok, ya pasamos al siguiente personaje Ok, algo que veo Que me está gustando bastante es que cuando pega los ataques básicos, lo pega en el suelo. Haces, y suena el sonidito. Si ven que pega los para en el suelo, así, pum, pum. Está espectacular. Eso me flipa. El combate, los estilos que tiene este juego es muy bueno. O sea, tengo unas ganas de que salga ya. porque okay, tengo muchas ganas de ver las habilidades y la ultimate. La ultimate. Tengo muchas ganas. Ok, ya estamos en combate. Ya está en combate. Ya está contra enemigos de verdad. Eso fue es una habilidad. Como que los levanta y los uh, hace verga. que okay, está bastante bien. Quiero ver la ultimate. que okay, eso es un personaje. Tiene la ultimate. Ok, la ultimate está bastante bien. Básicamente, eso es un personaje DPS. Full DPS. Ok, ya pasamos al siguiente. Que se llama Anke. Por ahora se llama así. Aquí tengo que decir algo. Y yo creo que muchos de ustedes lo van a notar también. Tiene mucha semejanza... Con el personaje Klee de Genshin Impact. Es literalmente. O sea, es así: explosiones, fuego. Es, y tira esas cosas. O sea, es muy parecido. No voy a decir que es una copia. Claramente no. Pero a mí me recuerda a ese personaje y tres de esos, es así pequeñitas, ¿sabes? Ya tendríamos que ver las habilidades. Ok, eso era una. Ya pasamos al combate. Están bastante bien. Es un personaje. No sé si sea DPS o aguante no tengo idea. Es de rango, eso está bien. El, es que el combate está muy bueno Eso fue una habilidad que tira como una X así Ok, básicamente la ultimate le potencia todo Como que le potencia los ataques y el DPS y todo Tiene esa cosa como que se queda quieta, aturdida un rato y luego explota eso No tengo idea de qué sea Ok, aquí tira la ulti otra vez Y como que potencia todo Como que empieza a tirar un montón de ataques, ataca más rápido, hace más daño Mucho DPS eso sí cambia Cambia bastante esta, Y luego hace esta habilidad Está bastante bien ¿eh? Ok, ya pasamos Al siguiente Que se llama Por ahora se llama Taoki Que es Básicamente un personaje Que tiene eh, Esta típica espada grande En los juegos No sé cómo se llama Ahorita no se me viene a la mente Pero Básicamente es un personaje De arma pesada Ok, aquí estamos viendo un poco Cómo son las habilidades Me gusta bastante Los efectos que tiene Porque no es simplemente Una espada grande ya Es, es como que tiene sus efectos Ahí podemos ver la ultimate Ok, aquí tengo que decir algo La ultimate está bastante bien Aquí ya la vemos en combate Básicamente pega unos buenos golpes así y tal El combate de este juego es espectacular O sea, podemos tener una espada de estas Todas pesadas Que el combate se siente fluido Se siente muy fluido O sea, por lo menos más fluido que otros juegos O sea, es un disfrute visual O sea, las habilidades y todo Así que se levanta y levanta a los enemigos Está bastante bien o sea, sí, pum. Está bastante bien. Es muy fluido todo. Se siente, se siente muy fluido. Muy, muy smooth. Eso está muy bien. Eso lo aplaudo. Le tengo muchas ganas al juego este. Y el ultimate simplemente pues hace más daño y ya está. Ok, pasamos a macio Fan. Así se llama. Por ahora. Recuerden que esos nombres, pues, según el creador del video no son correctos. Ok, es un personaje de pistola. Ok. Eso sí fue algo que me sorprendió Tipo, hay pistolas en el juego Y como que el combate con las pistolas es bastante DPS Tipo, como, como que salta y se queda suspendido en el aire O sea, miren eso, o sea Eso está muy bueno Me recuerda el GTA, sea. Ok Me gusta la movilidad porque cuando va corriendo, tipo dispara, se mueve Y como que salta, sea, No solo se mueve, es como que salta Pum, pum, pum Quiero ver el ultimate Ok, por lo que entiendo, la ultimate te potencia las armas. Y bueno, ya pasamos al siguiente que se llama Virinae. Vamos a ver qué hace. Quiero ver las habilidades. También el soundtrack del juego está bastante bien. Ok, es un personaje que hace daño en área. Hace bastante daño en área. No ataca muy rápido comparado con otros, pero hace bastante daño en área. Está bastante bien. Ok, tiene esta cosa como que se hace para adelante y no sé, es un ataque diferente. Creo que es una habilidad. Quiero ver la ultimate. ¿Qué es lo que hace la ultimate? Aquí tenemos la ultimate. Uy, what the fuck. Ok. La ultimate como que crea un... un por lo que entendí. Hace esto más... Hace un área Y les hace un chingo de daño. Así como boom, boom, boom, boom. Ok, está bastante bien. Me gusta la movilidad que tiene el personaje. Está bastante llamativo. Muy, muy llamativo. Es un personaje muy, muy llamativo. Ok, y ya pasamos al último. Que dice que es el... Personaje principal que a mí personalmente Me encanta, está bastante bien O sea, las habilidades, todo lo que es lo visual Como hace así con la espada, como la pone así ¡Bum! Está espectacular, ok, aquí ya lo estamos viendo Más Pues ya dentro de la pelea Ya dentro del juego Me gusta que los enemigos te revientan la cara Tipo, atacan súper rápido, como que van y te pegan Y ya, y tipo, le metes un combo Que quedan llorando O sea, quiero ver la ultimate O sea, me gusta demasiado el personaje principal o sea, ataca muy rápido. Quiero ver la ulti, la ulti. Ok, eso del lazo, eso está espectacular. Eso para la movilidad está espectacular. Ok, aquí tira la ulti y hace como un área. ¿Quién sabe que haga eso? No tengo idea si alguien lo sabe que lo deje aquí abajo y ya está. Y ya estaría. Yo no sé si vayan a meter más. O sea, me, me gustó personalmente. Así que me pueden comentar qué les pareció a mí personalmente. Me gustó lo que vi y tengo más ganas de ver más. Así que te pueden suscribir con campana para saber tanto de todo esto que se va a subir. Y, y nada, ya está, sería todo. Así que bueno, gracias por ver y nos vemos en la siguiente. Chag Chag